El asalto al Poder Judicial por parte del PP para colocar a jueces y fiscales afines al partido consigue retrasar el caso Lezo, Púnica y Aucoamet, y evita de momento que se realicen nuevas imputaciones, con el oportuno traslado de Leo Velascov como juez instructor de los mismos. El Consejo General del Poder Judicial, conociendo estas circunstancias, hace varias semanas no ha tomado ninguna medida para evitar la paralización en la investigación judicial de estos casos. Es de máxima gravedad que las filtraciones o chivatazos en la investigación judicial del caso Orezo avisaran a Ignacio González y a sus cabecillas de las acciones que estaban tomando contra ellos, por parte de personas del Partido Popular, que ocupaban o han ocupado cargos públicos en el gobierno del PP, dándoles a estos la oportunidad de ocultar pruebas y patrimonio personal. La UCO sospecha de José Manuel Serra Pérez, el secretario del Estado de Energía e Industria en el gobierno de Aznar. Dos meses antes, Ignacio González sabe que le van a detener. En dos meses se destruyen pruebas hasta terminar con ellas. Francisco Granados también sabía que lo iban a detener. Eh, quiero decir, esto no, va a ser, no es nada nuevo y no debería sorprendernos, insisto. Lo que pasa es que eh, hemos llegado a un momento en el que no hay mayoría absoluta del Partido Popular y tiene que haber responsabilidades políticas. Claro que hay chivatazos. El ministro, está el ministro del Interior... está. Ministro de Justicia, y estamos viendo lo que están intentando hacer. Están intentando frenar investigaciones, están intentando que se tapen eh, causas de cloacas policiales, eh, están fabricando dosieres contra adversarios políticos. Lo que estamos viviendo estos días, los ciudadanos, nos está dejando atónitos algunos. El partido que nos gobierna, agobiado por sus casos de corrupción, moviendo fichas e influencias para apoderarse de los puestos claves en el Poder Judicial, que supuestamente son los mismos que tienen que instruir y juzgar esos casos. Moción, consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir el ministro de Justicia como consecuencia de las maniobras que se han producido en el seno del Ministerio Fiscal dirigidas a obstaculizar determinadas causas judiciales contra la corrupción y de las propias actuaciones del ministro en relación con estas causas. Se vota en sus propios términos. Comienza la votación. Presentes 341, sí 207, no 134, abstenciones ninguna, queda aprobada la moción. Soy, he sido nombrado por el presidente del Gobierno, que es quien tiene la confianza de la Cámara, ese es nuestro modelo democrático, eso es lo verdaderamente de, de democrático. Justicia, lo que hacen es intentar restar importancia a estos mensajes, claro. dicen que el mensaje habla por sí mismo, que ellos no tienen una relación eh, de amistad, que no son amigos, que se conocen, pero que amigos no, que con los amigos te vas de comidas, cenas, copas y demás. Y lo que eh, concluyen en el Ministerio de Justicia es que lo grave hubiera sido que el mensaje de Catalá pues fuera algo así como yo te lo arreglo, a ver qué puedo hacer. El nuevo fiscal anticorrupción intentó impedir uno de los registros contra Ignacio González. Ordenó por escrito que no se hiciera. No, no, no me puso. Dije que, que se hiciese en otro momento. Yo no me puse nunca ningún registro. A esto se suma una conversación telefónica entre González y Zaplana intervenida por el juez. En la que el expresidente de la Comunidad de Madrid le adelantaba tres meses antes de que fuera nombrado que Moish iba a ser el nuevo jefe de anticorrupción, remarcando que era próximo al PP y que eso facilitaría las cosas. En esto que vamos a ver, el otro protagonista es Eduardo Zaplana. Y hablan, según esta conversación, de cómo impulsar que el nuevo fiscal anticorrupción sea Manuel Moix. Recordamos que ahora, de hecho, lo es. Literalmente, González le dice que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, que yo creo que va a ser él, y si sale es cojonudo. Le dice que se llama Manuel Moix y que es un tío serio y bueno. Y se refiere, según esto, al ministro de Justicia de forma muy cercana. Rafa. Le llama y dice que él no se va a cortar en decírselo directamente. Y ojo a cómo termina esta conversación. Dice que el aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte. Y atención a esta zona del mensaje. Dice que o los tienes controlados, Antonio, o estás muerto corrupción es contundente. Constata que los hechos que motivaron las dudas sobre la imparcialidad tanto de Espejel como de López quedan acreditados. Y va más allá. Dice que la apariencia de falta de imparcialidad se ha visto reforzada. La relación de Enrique López con el PP incluye más allá de la vinculación del recusado con la Fundación FAES, la intervención de dicha fuerza política y de alguno de sus miembros en su propuesta y nombramiento para ocupar alguno de los más altos y reconocidos cargos en el Poder Judicial. Sin Similares argumentos ha dado para el caso de Espejel, relacionada también con el Partido Popular. Para todos es concha y lo va a ser siempre. que el nivel de este país está adquiriendo unos grados de putrefacción bastante peligrosos. Estamos a punto de que sea un país fallido. Creo que nunca antes en la historia de la democracia española había habido un caso de corrupción tan generalizada como este. Y lo que se está dando es facilidades a los corruptos para gozar de garantías mientras que no se puede operar en la justicia para aclarar y pedir responsabilidades políticas.